Cuando sintieres que se inclina tu afecto a la belleza de las criaturas, separa luego lo que ves de lo que no ves. Deja el cuerpo, y vuelve el pensamiento al espíritu. Considera que todo lo que parece hermoso a tus ojos, viene de un principio invisible, que es la hermosura increada, y te dirás a ti misma: Estos no son sino destellos o arroyuelos de aquella fuente increada, de donde emanan todos los bienes. O oh, cómo me alegro en lo íntimo del corazón pensando en la eterna belleza que es origen y causa de todas las bellezas creadas. Venerable Padre Lorenzo Scupoli, en su obra El combate espiritual.